A sentir algo más que una amistad viniendo de ti Con cada mensaje te quise decir Que no dejo de pensarte y no te puedo mentir Y ya sé que no piensas lo que yo Que no sientes lo que yo y eso pude deducir No pienso más y siento que es un gran error El hacerte esta canción sin que te fijes en mí Aún pienso que en tus gustos no entro yo Que no sentirás amor y que no me dirás que sí Tu respuesta para mí siempre fue no Y no sé en mí, Muero por tenerte, creyendo que no fue suerte conocerte así Quiero que la gente que nos ve juntos acierte Y poder decir que eres diferente Tan solo quiero creer que me dirás que sí Supe de ti por una colaboración Y sabía que llegarías lejos desde tu primera canción Sé que aún no somos nada Pero me comen las ganas de casetes que me quieres como yo porque hicimos más de una canción en más de una ocasión Y mucho más en más de una conversación Si la gente que te sigue te lo ha dicho Sabes que no es un capricho formar nuestra relación No acepto esta situación, dame alguna explicación Del por qué te niegas esta decisión Ambos sabemos la respuesta y sabemos lo que nos cuesta Solo acepta nuestra intención Puede parecer que somos diferentes Pero sabes lo que sientes y tengo la intención